graban extraña bola de fuego las extrañas bolas de fuego que se pueden ver por las noches en diversos poblados de méxico se dice que se tratan de brujas pero hoy les presentaré una evidencia y leyenda diferente el archivo que verán a continuación fue enviado desde motocintla guatemala donde cada año existe un fenómeno que los pobladores se lo atribuyen al espíritu de un hombre Pero sí se está moviendo. Sí. Este se mira redondo. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, cuando todo era un solo lugar, un mismo valle y una misma montaña, Existió el amor entre Pedro y Juana Quienes a escondidas se encontraban en los árboles de copal Que rodeaban las tierras Pero como toda historia trágica Su amor no pudo ser posible Porque Pedro venía de una familia de campesinos Mientras Juana de una familia de hacendados Por lo que el padre de esta los separó Llevándosela para nunca más volver Quedando Juan sumergido en la desesperación y la locura Entonces, sin más sentido por la vida Pedro subió al cerro de la campana Y pidió a Dios que el sol lo consumiera Dios escuchó su plegaria y conoció su dolor Que en un evento sobrenatural Hizo que el río la mina dividiera en dos el cerro Y a Pedro lo convirtió en una bola de fuego Que se perdió en el firmamento en los meses de octubre y hasta enero, se ve salir a Pedro del Cerro de la Campana y atravesar motocintla rumbo a la ciudad de Guatemala, convertido en una bola de fuego que sigue buscando a su amada Juana. Mira, se ve bien, mira, se ve redondo. Ven a ver a Cajul. No se deja agarrarlo. Cuando se, se intensifica, se mira una cosa negra hacia adentro. Sí se ve redondito, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. <risa> se, se miraba bien y ahorita ya no se deja. Este... Mira, mira, mira. Mira, mira. Pues ya dilató. Este video que me fue enviado a mi correo ¿Podría ser la evidencia de que aquella leyenda guatemalteca sea un tanto cierta? ¿Será el espíritu de Pedro el que los pobladores han visto? ¿O se trata de brujas como tradicionalmente se cree en las regiones de México? Sea como sea, esas bolas de fuego siguen siendo un enigma que hasta el día de hoy siguen vigentes. ¿Ustedes alguna vez han visto algo parecido? Luz, amor, bendiciones, luz, amor, paz y bendiciones. Las famosas bolas oh. de fuego, que le llamaban así. Qué hermosura, gratitud infinita. Gratitud infinita, hemos esperado tanto este momento. Sí. Qué bendición, Voy a verlo que para que vean nada más de dónde viene. Pero okay. viene aquí frente de nosotros. Si es así, escríbame sus experiencias en los comentarios. Y si tienen alguna evidencia paranormal en fotografía o video, mándenmela a mi correo oxlacoficial.com o a mi número de WhatsApp. 72 26 47 22 86